Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Yo Soy Kaspersky. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que se encarga del soporte técnico acá en Latinoamérica. Entonces, Leandro, te doy la palabra. Bienvenido, ¿cómo estás? gracias, yo estoy bien. Uh, mi nombre es Leandro Lazzarini. Yo nací y actualmente vivo en una pequeña ciudad llamada Limeira, en São Paulo, Brasil. Tengo 40 años, estoy casado y padre de un niño, y también soy practicante de Jiu-Jitsu. Actualmente soy responsable del soporte y servicios corporativos en Kaspersky para América Latina. Entonces, eh, estoy trabajando desde México, Caribe, Brasil, Latinoamérica, y yo he estado eh, en esta maravillosa compañía desde 2017. Wow, ya tienes varios años con nosotros, qué bueno. Y bueno, ahora comentabas que uno de tus hobbies es el jiu-jitsu, ¿no? O sea, es un hobby bastante único. Creo que no mucha gente lo practica. Eh, Desde hace cuándo lo estás practicando, ¿cómo, cómo comenzó eso? Fue una recomendación del doctor porque estaba muy gordito y necesitaba hacer algo. Y entonces, como siempre me encantó la lucha, yo tuve en el jiu-jitsu la posibilidad de hacer algo bueno para mi salud. Comentabas eh, que eres brasilero, obviamente. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Fue por tu llegada a Kaspersky o ya sabías hablarlo anteriormente? Exacto. Mi lengua materna es el portugués y mi experiencia con español pasó en otras empresas en las que también trabajé para la lactar pero definitivamente fue en Kaspersky donde tuve la oportunidad de mejorar mi español. Ahora, por favor, cuéntanos cómo entraste a Kaspersky, cómo llegaste aquí a la empresa y cómo fue ese paso a, a llegar al rol en el que estás ahora. En 2017, Kaspersky emigró el soporte que estaba en Estados Unidos a Brasil. Yo fui contratado sí. en este movimiento para trabajar como ingeniero de soporte y desde entonces fui ascendido a gerente técnico de cuentas y desde 2019 yo soy el responsable del área. Hemos tenido mucho trabajo desde la pandemia para garantizar la seguridad de nuestros clientes para que sus empleados queden trabajando desde su casa, sí. ¿Cómo ha afectado también, digamos, esta nueva realidad en tu día a día y en tu vida familiar? No solo por la restricción social, pero con la posibilidad de hacer home office yo pude acercarme de mi familia porque estaba viviendo en San Paulo eh, para estar cerca de la oficina y de los clientes pero con la pandemia yo volví a vivir en mi ciudad entonces estoy cerca de, de, de mi hijo, de mi esposa entonces uh, yo sé que es muy triste eh, el tiempo que estamos pasando pero para mí uh, hubo un impacto positivo, estoy más cerca de mi familia bueno, Leandro, eh, ya para terminar casi nuestra, nuestra entrevista, quisiera preguntarte algo un poco más personal. Entonces, si tienes eh, alguna forma de definirte a ti mismo, eh, ¿cómo lo harías con solo tres palabras? Creo, yo creo que sería foco, dedicación y compromiso. Y si puedes hacer lo mismo, pero esta vez definiendo a Kaspersky, a la empresa en la que trabajamos, ¿qué dirías? Bueno, hablaré palabras baseadas en mi relación con la empresa, claro. Claro, perfecto. Yo podría decir que confianza, seriedad y amistad. Tengo muchos amigos acá. Un último consejo o una recomendación que tú quisieras darle a las personas en términos de ciberseguridad ahora en esta pandemia que estamos viviendo o de pronto las empresas, los clientes con los que tú trabajas o los potenciales clientes que tal vez lleguen en el futuro eh, algún consejo de ciberseguridad que tal vez es de tu área creas que eh, estas personas deberían tener. Me gustaría decir tome en serio la seguridad de la información en todos los aspectos. Hoy las fugas de datos han destruido no solo empresas, sino también vidas y familias, ¿sí? Entonces, no importa si es en la oficina o en el hogar, hay que tener la seguridad de información muy serio, ¿sí? Bueno, Leandro, muchas gracias por, por eh, acompañarnos. Ok. Yo que te lo agradezco por la oportunidad de compartir un poco de mi vida, de mi trabajo eh, y decir a todos que nosotros de soporte y servicios vamos a estar siempre listos para ayudar a ustedes, nuestros clientes. Como decía Leandro, obviamente nosotros como compañía estamos aquí para ayudarlos y para ofrecerles todo lo que ustedes necesiten para apoyarlos eh, y aquí estamos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video, en esta nueva edición. Y si quieren saber un poco más sobre nuestros productos de Kaspersky, aquí abajo podrán encontrar unos links y los llevarán a nuestra página web para que puedan conocer un poco más de ellos. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Yo soy Hernández Granados. Adiós.